Después de 18 días de lucha, dolorosa despedida de Piazza al camarógrafo Cristian Caracciolo. Esta tarde fue triste para el mundo del espectáculos. Falleció Cristian Caracciolo, un camarógrafo histórico de intrusos. Infama, Pia Sau le dedicó unas afectuosas palabras y la producción preparó un video. Héctor Rossi, exlocutor del programa de Jorge Real, reveló que le pasó. Este lunes, después de intrusos. Jorge Rial confirmó la inesperada muerte del camarógrafo histórico de su programa, muchos mediáticos se volcaron a las redes sociales para homenajear al hombre de la cámara, que se quedó siempre detrás, con perfil bajo, pero que supo ganarse el afecto de los famosos. En Infama, le dedicaron un sentido homenaje en el cierre de la misión del lunes a Caracciolo. No sería yo si no les cuento que hoy fue uno de los programas más difíciles que nos tocó atravesar como equipo, como programa, empezó Pia. La idea era hacerlo cuando empezaba pero se nos iba a hacer complicados, reconoció. La conductora, además, agregó que, hoy se nos fue después de 18 días de lucha un amigo, compañero, un hombre querido en la calle, camarógrafo como pocos, alegre divertido de buen humor. Yo empecé mis primeras notas con él, explicó Pia, con la tristeza grabada en el rostro. Era un ser humano excepcional, lo describió. Todos lo que fuimos sus compañeros lo vamos a extrañar y mucho, lamentó. Cora, que comenzó en intrusos y compartió mucho con él, prácticamente no pudo hablar. Fue un gran compañero, una familia maravillosa, alcanzó a decir. Siempre me preguntaba, ¿signo de interrogación abierta es o esa feliz? Agregó. Lo quiero recordar con esa sonrisa hermosa que tenía, continuó. Cristian, gracias por todo lo que nos diste, agregó Pia que señaló que la despedida seguramente será mañana en Chacarita. Gracias por tanto, insistió. Por su parte, Héctor Rossi reveló que fue lo que causó la muerte del hombre tras la cámara. Uno haciéndose problemas por laburo y de golpe, la vida de un amigo se apaga en tres semanas por un cáncer inesperado. A vivir. Por la memoria de todos los que se fueron por esa puta enfermedad.